sido tan fuerte? Me duele Bueno, lo que pasa es que está un poco húmedo Pero vas a salir muy linda en la televisión En el reportaje que te va a hacer Carlos ¿A mí? Sí, a ti, y a Isabelita, y a Rocío, y a Pedrito y a todos Ustedes tienen que decir que se sienten muy bien aquí Así nos pueden dar el permiso para el albergue ¿Y Carlos está abajo? Sí ¿Y Gonzalo? Vienen un rato Gonzalo y Carlos se pelean por ti, ¿no? Sí, pero no es un tema que me haga muy feliz. ¿A ti no te gusta que se peleen? No, claro que no. Me parece una tontería. ¿No te parece emocionante? No. ¿Y por qué la pregunta? Por nada. ¿Hay alguien que se pelea por ti? ¿Por mí? no.